¿Qué se necesita para hacer un pacto con mi señor Lucifer? ¿Qué se necesita para hacer un pacto con el diablo? Con Satanás, como usted lo quiera llamar. Lo primero que se necesita es tener la convicción, la seguridad de querer hacerlo. Obviamente, siendo mayor de edad, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, podríamos decir que lo primero es ser mayor de edad. Ya lo he dicho en muchas ocasiones, no atiendo niños ni niñas menores de edad de 13, 14, 15, 16, 17 años. No hablo con muchachitos ni con muchachitas mayores de 18 años. Lo segundo es tener esa convicción, esa fe, esa necesidad, ese llamado, esa urgencia vital de cambiar de vida, esa decisión de cambiar de vida, esa ambición de tenerlo todo en la vida. Esa ambición de tener dinero, de no sufrir más en la vida, de no aguantar necesidades. ¿Qué más necesitan? Tener un WhatsApp para que me contacten. Me contactan al WhatsApp y yo les estaré enviando las condiciones que la Organización Luciferina Semillas de Luz Universal coloca para asesorarlo a usted. Le repito, no soy hermanito de la caridad. Yo no le regalo nada a nadie, porque así como yo me sacrifiqué, así como yo tuve que sufrir, colocar de mi parte para pactar con mi Señor, también ustedes tienen que mostrarle a mi Señor Lucifer que se tienen que comprometer y que se han decidido hacerlo. Me contactan por WhatsApp y yo con el mayor de los gustos le envío las condiciones, no es obligación que lo haga. Algunas personas lo ven como una obligación, o oh, me pide la información y yo se la envío, si lo quiere hacer perfecto y si no también. Es su vida, es su futuro, es su bienestar. El suyo y el de sus familias, lo que está en juego. No mi bienestar. Yo ya tengo mi vida asegurada, ya tengo mi futuro asegurado, gracias a mi señor Lucifer. Es usted el que necesita, no yo. Se están equivocando los que piensan que soy yo el que necesito que usted me contacte. Que soy yo el que necesito que usted busque de mí. No lo hagan si lo quieren. Si no quieren, no me escriban. Me da igual. Es usted el que está necesitando de nosotros, no nosotros de usted. Atrévete ya y déjate sorprender.